Camas médicas Medved para la regeneración de todos los tejidos y recuperar la salud. Bueno, estas camas en este momento están en nuestras manos gracias a Fundación Amenofis que ha traído la tecnología de la energía fría al mundo y se la ha regalado a través de los videos por Facebook y YouTube. Bueno, esta tecnología de la energía fría es una nueva tecnología que, bueno... Ahora le decimos nueva, pero es bastante antigua, tiene 150 años. Resulta que estos circuitos que generan ondas escalares son llamados por la ciencia eh, generadores de radiofrecuencia con eh, corrientes parásitas. O sea, si te llega a tocar hablar con un técnico en electrónica y comentarle qué es lo que estás haciendo con tu equipo de ondas escalares y que él te entienda le tenés que decir que nos estamos aplicando al cuerpo energía parásita corrientes parásitas, ok y que obviamente el cuerpo, bueno se pone de una manera distinta el cuerpo se pone distinto te pido disculpas por mi pantalón eh, bueno es el pantaloncito de, de la terapia Ok. Bueno, prueba número uno. Panza. Ok. Piedra. Boca del estómago. Piedra. Piedra. Pecho. Piedra. Piedra. Bueno, igual me estoy pegando yo. Eh, a veces le digo al Fede, Fede, pegame un par de piñas. ¡Pum! Me pega unas piñotas, pero que ni me muevo. Ni me duele. Es rarísimo este estado. Bueno. A veces me siento como que si fuera... Como un cocodrilo. Viste que si vos agarras un cocodrilo de la cola y le das... ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! O sea, son durísimos. Bueno. Es como se te empieza a poner el cuerpo a través de las corrientes parásitas. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto no es algo que yo haya adquirido. Esto es lo que yo tenía saboteado por los parásitos. O sea, que se me empieza a presentar mi verdadero cuerpo. Bien. Bien. Las corrientes parásitas son frecuencias que se le acoplan a nuestra bobina que está generando ondas escalares. ¿Cuáles son estas frecuencias que se le acoplan? La frecuencia de la Tierra, a través de nuestro cable de puesta a Tierra, colecta los neutrinos de la Tierra. Estos neutrinos, cuando suben por nuestra bobina, provocan una resonancia que los técnicos llaman corrientes parásitas. ¿Por qué? Porque esta nueva frecuencia apareció de la nada. O sea, mi cacharro produce una frecuencia, pero ya acá estoy encontrando en mi bobina frecuencias que no son de mi equipo, por lo tanto las llaman corrientes parásitas. Ok. Corrientes parásitas es igual a neutrinos, ¿ok? Neutrinos, partículas que coagulan. Si las aceleramos un poquito más, Pasan a ser taquiones, partículas que disuelven. Si las aceleramos un poquito más, vuelven para atrás y pasan a ser leptones, partículas que materializan. Y si las aceleramos un poco más, para un poco más, pasan, a ser, eh, pasan a salir para afuera de nuevo, ya no coagulan, sino que disuelven. Y se pasan a llamar gravitones, son partículas que deforman el espacio-tiempo. Bueno, ¿qué más medved. Vamos al punto. Bueno. Eh, como sabrás que Sara Inesara eh, es una asociación política estadounidense que está de la mano de Donald Trump, los cuales han eh, desenterrado de los túneles del cabal profundo en Estados Unidos una tecnología que está por encima de nosotros, según ellos, un millón de años, <risa> pero no es otra cosa que lo que estamos haciendo. Bueno, eh, para la gente nueva que llegue a este video por primera vez, bueno, te comento que en este video vas a poder armar la máquina que alimenta las luces de la cama MedBed modelo Amenofis, que no es otra cosa que la cama MedBed la que te está mostrando y es Inesara. Bueno, estas camas MedBed no son otra cosa que una cama de luz solar común y corriente. Y ahora vos dirás, pero... ¿Qué me estás diciendo, Amenofi? ¿Me estás presentando una nueva tecnología y ahora me hablas de una cama solar? Eso no es... Eh, ¡Pará, pará, pará! ¡Frena y poné un, un pausa en tu mente porque te la están saboteando los parásitos! Resulta que en mi descubrimiento veo que las camas de luz solar esas que no están muy recomendadas para la gente, porque aparte de broncearte producen cáncer de piel, bueno, ¿qué descubro yo? Que conectándoles otro tipo de corrientes, no la corriente de la red, sino corrientes parásitas, he obtenido otra luz, una que no causa cáncer de piel, sino que te lo desaparece. O sea que si tenías cáncer de piel, lo revierte, ¿ok? Entonces vengo a descubrir que no era la luz V la que nos hacía mal, sino la energía con la cual alimentaban estas luces. ¡Punto! Amenofis vuelve a dar en el clavo y te trae hoy la nueva técnica para que puedas armar, construir, comprando los materiales en tu casa, una cama que te va a volver eterna, eterno. Obviamente, si estamos hablando de que te va a volver eterno, no hablemos directamente de las enfermedades. Las enfermedades quedaron por debajo de... ¿Ok? Con esta máquina, por más que la hagas mal... Las enfermedades no van a presentarse como un problema en tu vida. Obviamente, la máquina te va a pedir tiempo de terapia. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que te vayas a morir. Simplemente vas a estar un tiempo de terapia... Matando los ácaros que destruyen tu cuerpo. Una vez que los hayas matado vas a rejuvenecer, vas a aparecer de 20 años, así tengas 60, 70, ¿ok? Bueno, esto es empírico, esto te lo está diciendo una persona que es física, no soy matemático, no me interesan las matemáticas, con las matemáticas no se ha curado nadie, con la matemática no se ha hecho absolutamente nada, ¿ok? Las matemáticas en este momento son el fantasma, de la tecnología. En este momento la tecnología es seguir la receta y el principio de la energía fundamental, que no es la del toma corriente, ¿ok? No es la de la batería de tu coche, no es la de la pila de tu teléfono, del reloj, ¿ok? Eso no es energía fundamental. La energía fundamental es la energía del sol, ¿ok? Hasta ahí estamos todos de acuerdo con que la física estudia la energía fundamental, estudiando la energía del toma corriente, ¡Locos! ¡Locos! Les voy a decir locos, porque si les digo demente estaría insultando a los dementes, pero ustedes están locos. Y cuando digo ustedes, hablo de los científicos académicos, que al día de hoy siguen buscando soluciones que no van a encontrar, puras utopías, a las cuales te lleva la energía del toma corriente. Ok, no hay free energy detrás de la energía caliente del tomacorriente, no hay curación de ninguna clase detrás de la energía del tomacorriente. Bien, ahora como venía diciendo, si a una cama de luz solar tú le cambias la energía, pasa a ser lo contrario. Primero, vamos a hablar sobre eh, esto de ponerse morenito bueno, es distinto yo lo hice lo hice una sola vez, te lo voy a confesar lo hice una sola vez y en ese momento, hace un año atrás me asusté tanto cuando me miré al espejo que no lo volví a hacer más salí de la cama me hice una hora y media de este lado una hora y media de la espalda Salgo de la cama, me voy a mirar al espejo a ver si pasó algo. Y me encontré con una men office rejuvenecido 10 años, diríamos. Bueno, fue muy impactante. Me impresionó y no lo volví a hacer más. Bueno, ahora ya ha pasado un tiempo donde voy a armar este mecanismo para tenerlo en mi clínica personal. Mi clínica personal, van a tener acceso mis amigos y mis amigas. Por supuesto. Y bueno, esta, esta, esta máquina va a estar acá de manera gratuita, pero también te voy a estar enseñando a construir tu propia cama, ¿ok? Bueno, primero que nada necesitamos eh, construir el generador de masa negativa y colector de neutrinos Darson Instrument que te estoy enseñando a armar en los videos anteriores a este, ¿ok? Mi canal es un canal para que lo veas desde el primer video hasta el último, ¿ok? Los musicales, si querés obviarlos, obvialos. Pero a veces la información es tan impactante que necesitas el musical... ...para dispersar un poco la mente y, y, y descansar. Porque estoy tirando información que es muy real, muy fundamental... ...y te hace unir todos los cabos que estaban sueltos. Entonces, por ver un video mío, de repente tenés una bola de información en la cabeza... Que bueno, por eso pongo música, para que puedas relajarte. Bueno, entonces, por un lado tenemos una opción que es comprar la cama solar. Puede ser usada, puede ser nueva. Te conviene comprarla usada, con que funcionen los tubos ya está. Porque lo que son los balastos se los vamos a sacar todos. Bien, vamos a desmantelar esa cama de lo que son cables y balastos. Y vamos a recablear nuevamente tubo por tubo. Los tubos van en serie. O sea, que si tenemos... Imagínate que estos son dos tubos fluorescentes. <ríe> bueno, estos dos tubos, imagínate que... Bueno, ahora vamos a, a mostrar dos, ¿vale? Tenemos dos tubos fluorescentes. Acá viene la corriente de nuestro equipo. Las corrientes parásitas conectamos acá. De acá salimos con un cable y se lo conectamos a este y de acá le conectamos el otro cable que va al equipo. Entonces, el equipo con la corriente parásita entra por acá, y estos dos se unen. Si hubieran más tubos, bueno, acá se unen, acá se une con este, este se une con este, y bueno, y la corriente entra por acá, y por el último, ¿ok? Tienen que ir todos en serie, eso. Bueno, ¿cuántos tubos vamos a poner en serie? El plano que yo estoy mostrando, el plano oficial del C3PO, ...el equipo de ondas escalares... El, ...el generador de masa negativa recolector... ...de neutrinos... Amenofis System... ...es el equipo... ...que en este momento tenemos todos... ...como el más potente... ...ZBS roja... ...un flyback... ...bueno, la coil... ...la bobina... ...este equipo... ...nos está entregando 250 watts... ...de potencia, más o menos... ...los tubos... ...de la cama... ...son de 45 watts... ...son tubos muy grandes... ...son los más grandes que hay... ...45 watts... ...bueno... ...pero si el equipo nos entrega 250... ...nosotros podemos poner 5 tubos... ...en serie... ...y listo... ...bien... ...¿cómo vamos a hacer esto? ...le vas a pedir al carpintero... ...o lo vas a hacer vos comprando varillas... ...varillas de madera... ...y armando una estructura de madera... ...que vaya arriba de tu cama... ...armas una estructura de varillas de madera... ...que vaya arriba de tu cama... Y a esta estructura le empiezas a colocar los tubos fluorescentes a lo largo. Entonces yo me voy a acostar en tu cama y voy a ver que tengo 5 tubos. 1, 2, 3, 4, 5 encima mío. Bien, todos van a ir en serie. ¿Ok? Bueno, entonces con 5 tubos en serie tenemos una potencia de 250 watts O sea que con 5 tubos vamos a lograr un efecto terapéutico, ¿ok? Esta experiencia de la cual te cuento que estuve tres horas eh, bajo la luz de estos tubos, estos tubos fueron unos que yo compré al principio para hacer la prueba. Resulta que bueno, te venden tubos de, de luz UV, pero que no son los tubos para las camas solares, sino que son tubos germicidas, ¿ok? Son tubos que vos los Prendés para matar a, a lo invisible. Generan un poco de ozono, esas cositas. Bueno, el tema es que... Eh, ¿Qué estaba diciendo? Bien, ya me acordé. Estos tubos que yo compro son germicidas, tienen una longitud de onda de 454 nanómetros, creo, pero son clase C. Los tubos clase C de luz UV son germicidas. Mientras tanto, los tubos para la cama de luz son clase B. B larga. B larga. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un tubo germicida y un tubo clase B? El tubo germicida tiene una longitud de onda que solo logra penetrar en la piel un milímetro. Así entra. O sea que te va a matar todos los bichitos que tengas a flor de piel y la piel va a presentar juventud inmediata con el clase C. Bien, penetró un milímetro, ese fue mi problema, que me vi muy lindo, pero seguía teniendo los parásitos en el cuerpo. Entonces dije, no, esto me lo voy a hacer a lo último cuando yo ya mate los parásitos de mi cuerpo. Bueno, es así que bueno, ahora ya estoy por armar la cama porque ya estoy terminando. Pero, ¿qué pasa? Voy a armar una cama que tiene clases, eh, tubos clase B. Y la clase B, a diferencia de la clase C, ¿qué hace? Tiene una penetración mayor, profunda. O sea que te llega hasta el hueso. Ok. Esta luz te llega hasta el hueso. Bueno, si la luz clase C me dejó joven de una manera que me impresioné y casi me traumó, ¿Qué es lo que va a ser la luz clase B adentro de mi cuerpo? Bueno, camas médicas, med, bed, modelo Amenofis, equipo de ondas escalares, modelo Darzumbal. conectamos la corriente de masa negativa, las corrientes parásitas, a los tubos en serie, tubos de luz ultravioleta clase B para camas solares. Bien. Y ahí vamos a tener nuestra cama terapéutica en la cual vamos a poder poner hasta un bebé de tan suave que es esto. Bueno, efectos colaterales. No mires la luz ultravioleta. No la mires. Hice el experimento, agarré el tubo y me lo puse acá. <ríe> y me lo puse a mirar con los ojos abiertos siete minutos. Siete, ¿eh? No le di ni cinco, ni dos, ni tres. Siete. ¿Qué me pasó? Estuve un día ciego. <ríe> Fue mi día de que me sentí ciego. Andaba así. Tenía que ir por las paredes tocándolas como un ciego. Bueno, ¿pero qué descubrí? Que la luz no me hizo nada malo en el ojo. A lo que yo creía que me había hecho algo. Bueno, no, a lo que te dicen, no. ...no mires esa luz que... No. ...bueno, ¿sabes lo que me pasó? ...que el ácaro... ...que nosotros tenemos... ...en el borde... ...del párpado... ...se ve que ahí tenemos muchos ácaros... ...me comenzaron a morder los ojos... ...por eso no los podía abrir... ...estaba así... ...y me mordían... ...se ve el dolor... ...aparte de ciego... Doloroso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La luz V. Bueno, no sé qué te pasará, pero es que cura. El tema es así. Ah, ahí, ahí, ahí, vengo a ordenar las partes. <ríe> claro. Eh, si vos mirás un tubo fluorescente, clase V, clase B o, o C, lo que sea, con corriente de la red, hace que los ácaros te muerdan el ojo. Pero también te rompe el ADN del ojo porque la corriente de la red daña el ADN. Bien, entonces nosotros tenemos que en una luz V, pero alimentada con corriente de, de la pared, del tomacorriente, nos daña los ojos y aparte molesta al ácaro que después nos muerde. Bueno, pero con energía negativa, con corrientes parásitas, no sucede la lesión en el ojo. Pero sí sucede que el ácaro se enoja y te muerde. Así que la solución sería poner los ojos, no sé, una hora para matarlo y que no se vengue. Porque el problema fue la venganza. Estuve un día ciego. ¿Pero qué me pasó después? Los ojos se me empezaron a poner súper hermosos. Por haber entrado la luz para adentro. Se me empezaron a poner como verdes. No, no, preciosos los ojos que me después volvieron. ¿Viste? Porque los mismos parásitos se encargan de, de que el color de tu ojo sea eso. Pero personas que tienen ojos marrones, van a terminar con ojos azules, ojos verdes. Te lo juro. ¿Ok? Bien. Bueno, camas médicas MedBed. Tubos fluorescentes clase B de luz UV, ultravioleta. Tubos fluorescentes repuestos para camas solares, vamos a mirar esto de la cama solar, estamos observando el interior de la cama de luz bueno, tiene cositas guardadas, pero ahí vemos que los tubos son bien largotes y que dicen lo siguiente ah, no eran de 45 watts, son de 100 watts eh, son re grandes, y fíjate que lo que dice, dang, danger peligro Radiación, ¿ok? Porque son para corriente caliente Pero nosotros lo vamos a conectar para corriente fría Bien, entonces... ¿Qué más dice? Nada más E036, que son de 100 watts, eh, 2,6 no sé qué y no tienen nada más. Mirá, yo pensé que eran de 45 y son de 100. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bien. Ok. Y todo lo que vamos a sacar es todas estas conexiones. No van a necesitar más los arrancadores. Los balastos los vamos a eliminar también. Estos aparatos. Bueno, va. Ah, igual estos son balastos para una luz eh, de la eh, infrarroja. Tres balastos para unos focos infrarrojos. Los balastos de esta cama están acá en la parte de abajo. Bueno, entonces ya sabemos cómo armar las camas Medved. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Espero que te haya gustado el video. Te voy a dejar acá, al final del video, un pequeño corto para que veas la cama aquella que armé, de la cual te hablo el año pasado. Que bueno, usaba los tubos clase eh, C. Los germicidas. Bien. Eh, bueno, con ese videito vas a poder entender mucho más cómo armar tu propia cama medbed y pasar a controlar el problema de la salud desde casa. ¿Ok? Bien. Bueno, agradezco tu tiempo. No olvides de suscribirte, pero ahora suscríbete, ¿eh? y dale me gusta para que este video pueda llegar a más gente, acordate que tu me gusta es muy importante. Y no solo tu me gusta, sino que agarres el video y lo empieces a publicar masivamente en todos lados, porque realmente este video salva vidas y salva vidas de niños, de bebés, de, de... este video compartilo. Si no, te hago brujería. Bueno. Te mando un sicario. <risa> ¿Qué te puedo hacer? ¡Nada! No nos podemos hacer más que abrazarnos. Así que bueno, como vamos a ser amigos para siempre, compartí mi video. No seas mala, no seas malo. Así que llegue a todo el mundo, ¿vale? Ponete como loco, ponete como loca, porque vamos a cambiar el mundo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu comprensión y tu apoyo. Te mando un abrazo, hasta el próximo video. Estoy en una situación complicada. Johnny Herrera, ¿cómo estás hermano? Acá estamos disfrutando de un baño de sol. Vamos a prender el aparato. Extendemos la mano y agarramos la perilla, el botón, y lo prendemos. Ahí está. ¿Cómo comprobamos si hay energía? Energía negativa. Estamos viendo las nuevas camas médicas. No sé cómo comprobar si hay energía. Necesito algo que se la da ahí. Mira. <risas> y si apagamos la luz, ¿qué pasará? ¿Ahí está mejor? ¡Saludos! ¡Necro! ¿Hay energía o no hay energía? Estamos chequeando el cable y con la cabeza chequeamos la lámpara. Bueno, un baño de luz ultravioleta con energía negativa... relajante para una noche de terapia y que se haga la luz me falta el almohadoncito